En este video quiero que revisemos y probemos una de las funciones que me parece más interesante con respecto a esta aplicación que se llama Miro, que son los templates o plantillas. Por ejemplo, la que tengo ahorita en pantalla, que es un template o plantilla de esta, eh, de esta herramienta de creatividad y brainstorming que se llama el Scamper. Bueno, ahí tengo una y, co y plantillas como esta pues hay un sinnúmero dentro, dentro de Miro y vayamos conociéndolas. Siempre cuando empezamos un nuevo tablero, lo primero que nos, que nos sugiere Miro es elegir una de estas plantillas, eh, pero también a un mismo tablero podemos agregar todas las plantillas que, que vayamos necesitando de acuerdo a conforme vaya avanzando nuestro proyecto, nuestra presentación, lo que estemos trabajando. Entonces podemos regresar a esa lista de las plantillas para agregar una nueva, dando clic en este botoncito que está eh, del lado izquierdo que dice, ahí están, los Templates, y se ve como estas dos barritas, entonces damos clic ahí y nos aparece la lista de plantillas que Miro tiene disponibles. Ahorita estoy yo en la vista de All Templates, ahí está, y puedo ver toda la gran cantidad de plantillas que tiene para Kanban, User Story, eh, brain writing, customer journey, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría ahí perderme en la larga, larga, larga lista de plantillas que hay. Eh, o puedo buscar del lado izquierdo eh, por casos de uso. Por ejemplo, me puedo ir al de reuniones y talleres y hay uno de eh, un design sprint de cinco días, de cuatro días, una retrospectiva, journey mapping, eh, cinco porqués, aquí viene... Este, algún tipo de icebreaker que haga falta, votación eh, con puntitos para un taller. Por ejemplo, el de Five Days Print, pues requiere estos de, de, del dot voting. Eh, un service blueprint, aquí está, para empezar a trabajar. Mind mapping, una ventana de Johari, también por aquí, para, para empezar a trabajar eh, con esa técnica. El desarrollo de un, de un perfil de usuario o, o persona. Entonces, aquí tenemos varios. También nos podemos ir a la categoría de ideación, una de mis favoritas, y ahí vamos a encontrar pues, concept mapping, eh, close to, eh, customer problem statement, el scamper que ya tenía por aquí, está el empathy map, otra vez aparece en el customer persona y el journey mapping, un diagrama de afinidad de nuestro problema, un diagrama de, de Ishikawa, eh, está por ahí el fishbone diagram, y bueno, Ahí hay más, más, más, un análisis PEST, un análisis de cadena de valor, eh, un storyboarding. Y bueno, y como pueden ver, siempre hay ahí eh, el letrerito de nuevos, nuevos, porque siempre van agregando nuevos, nuevos templates. Eh, se pueden ir también a la de Agile, eh, los que quieran revisar algún tema de desarrollo de producto. Ahí está un Product Roadmap, por ejemplo. Eh, Aquí está un Agile Board también que se puede utilizar. Está también, bueno, Research and Design, varios que ya vimos en otras categorías y los pueden ver otra vez, pero también está, por ejemplo, un, una propuesta de wireframing, un Lean UX Canvas, aquí está abajo, eh, un Visual Story Map que ya lo habíamos visto, un Canvas de características para el desarrollo de producto, puede ser interesante otras de mapeo y, y diagramas y ahí viene también otra manera de organizar y aquí está, por ejemplo, link Canvas, eh, ahí aparece, una auditoría de características, ahí está, un, eh, un Opportunity of Solution Tree, ahí está, entonces podemos agregar todos los que necesitemos a nuestro tablero y cuando damos clic, voy a irme a uno de Customer Persona, por ejemplo. Entonces, aquí está. Y yo puedo elegir entre agregar a mi tablero un ejemplo ya completo, eh, ya prellenado, como si quiero tener este, un ejemplo completo de qué es lo que se pone en cada uno de los apartados de, de este Customer Persona o puedo agregar uno que esté completamente en blanco, como puedo ver aquí, ¿no? Para yo comenzarlo a llenar, si es un formato con el que, una plantilla con la que yo ya estoy familiarizado. Entonces le doy clic, en este caso lo agregué en blanco, y ahí ya podría empezar a trabajar mi Customer Persona e irlo completando aquí. Voy a agregar rápidamente este otro, digamos que también voy a necesitar un Empathy Map, le voy a dar clic en Show Preview, otra vez. Primero en Show Preview. Si es la primera vez que me topo con esta plantilla para que me muestre y yo elija si entre agregar uno prellenado o uno completamente en blanco. En esta ocasión lo voy a agregar prellenado y ahí está, ya me viene con todo, con todo el ejemplo. Lo voy a ajustar aquí al tamaño de mi lienzo donde estoy trabajando y aquí pues ya podría tener, ¿verdad? Mi, eh, mi customer persona arriba, aquí abajo mi empathy map y empezar a ir trabajando eh, mi proyecto. Y aquí me voy eh, hacia la derecha, aunque recuerden, pues eh, eh, Miro, Miro es un tablero infinito y pueden empezar a trabajar en la dirección que ustedes consideren más adecuada. Dentro de los templates hay algo muy interesante y es que ustedes pueden empezar a crear sus propios templates, entonces aquí yo tengo en personal eh, uno que yo fui creando para mí que se llama Product Board, entonces lo agrego y aquí está de esto se trata este tablero que yo de repente utilizo mucho para organizar las características de un producto y bueno, cómo eh, crear estos templates eh, propios, personalizados, va a ser materia de otro de los videos que voy a estar eh, compartiendo en esta serie de videos acerca de Miro. Y bueno, ahí lo tienen. Eh, ahí ya agregué diferentes templates. Voy a agregar uno más para eh, terminar con esto que yo quería demostrar el día de hoy. Entonces voy a elegir, eh, siento que quiero agregar ah, un 5 porqués en toda esta eh, exploración que parece que estoy aquí agregando acerca de conocer mejor a mi usuario. Ahí está, ya tengo por ahí eh, un Customer Persona, un Empathy Map, un Five Wise, y con eso ya queda, eh, quedaría eh, por ahora lo que yo quiero trabajar con respecto a Templates en Miro. Entonces, eh, ahí está, un ejemplo muy rápido de cómo irlos teniendo, cómo irlos agregando, y ya que los tienen dentro, pues ya pueden utilizar el resto de las herramientas que tenemos en, en Miro para empezar a trabajar con sus eh, templates que agregaron. Muchísimo éxito. Espero que esto les sea muy, muy útil para empezar a trabajar de una manera mucho más rápida y mucho más ágil nuevos proyectos, ya sea con estudiantes, con colegas, o en proyectos personales y les deseo muchísimo muchísimo éxito en sus proyectos con miro